...secundarias y en la práctica cotidiana permanecen eh, esas prácticas de servidumbre en la hacienda, por ejemplo. ¿No? La hacienda va a ser una de las entidades más eh, de, de dominación sobre la población indígena. Eh, un ejemplo, si todos somos libres iguales, todos somos ciudadanos de la República de Perú República de Bolivia, pero no todos pueden votar, por ejemplo. Por supuesto en esas constituciones y las leyes no se dice la población indígena no puede votar, se dice la población analfabeta no puede votar. Y eso ya eh, arregla las cosas, ¿no? Como una población analfabeta que no tenga bienes, etcétera, etcétera. Entonces son constituciones que en lo ideal garantizan derechos para todos y después en el detalle ya nos indican quiénes son los ciudadanos de primera y quiénes son los ciudadanos que están tutela que son analfabetas, que no tienen bienes o eh, que no son libres de todo ¿no? porque siempre tienen encima al cura, al al tutor en ese sentido eh, las ideas de libertad, fraternidad, igualdad, de los padres liberadores eh, de América Latina.